Se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital San Vicente de Paul de esta ciudad, Mariano de la Rosa, tras recibir una herida con arma blanca en la comunidad de Los Peinados de Villarriba, cuando según el herido intentó separar a varias personas que estaban peleando. No, yo estaba bebiendo y se me una discusión, yo me apié de moto y fui a decir lo que dejaran eso y, y el tipo que estaba más agresivo. Me fue arriba con, con Sante y me, me cortó. Y no veo, no veo, no. ya yo estaba cortado, se metió en la gente y como que no me cortó. ¿Y dónde fue eso entonces? En los peinados. ¿En los peinados de Villarriba? arriba. Uh -huh. ¿A qué usted se dedica? Usted como... Yo trabajo aquí en Cultura, vea. ¿O sea, usted no tiene problema con esa gente? Uh -huh. Con ninguno. Ninguno. ¿Quién era lo que estaba peleando? No, yo estaba discutiendo, fue más de discusión. Joan Cordero, NTN, su noticiero regional.